Hola nuevamente, mi nombre es Judith Paredes Saavedra y es un gusto para mí seguir compartiéndote información acerca de este software que es 100% web. En la siguiente lámina yo te voy a presentar un ejemplo de cómo esta herramienta también puede soportar diversas formas de trabajo. Bien, te voy a compartir entonces el ejemplo del plan operativo anual aplicado a una municipalidad a través del club tablero de comando. Como podrás apreciar en esta imagen, esta es una parte del organigrama de una municipalidad. Acá vemos tres eh, áreas claves, como es el consejo municipal, el alcalde municipal y la dirección general. Este organigrama podría ser el caso de tu empresa o si tú eres consultor podría ser el caso de tus clientes. ¿sí? Ahora veamos eh, el área de la alcaldía o del alcalde municipal. Este alcalde municipal tiene tres áreas que le reportan de forma directa, como es la unidad de comunicación y prensa, también está la unidad de asuntos estratégicos y está la unidad de protocolo y relaciones públicas. ¿Sí? Eh, cada una de estas áreas también tiene eh, objetivos ya definidos, eh, también podemos ver allí los colores, pero esto lo vamos a dejar para analizar más adelante en la herramienta. Y también hemos creado tres tableros para, esta, para el caso de esta municipalidad. Por ejemplo, hemos creado el tablero de comando para lo que es el consejo municipal. Ahí tú puedes apreciar diversas figuras ¿no? que te van a mostrar el comportamiento de cada uno de los indicadores que tú estás este, queriendo analizar. También hemos creado un tablero de control para lo que es el alcalde municipal para que también pueda estar informado y pueda saber en qué estado se encuentran cada uno de sus indicadores que se han asignado a las áreas respectivas. De la misma forma hemos creado un tablero para la dirección general que es un tablero de control. Pero en este caso, la diferencia es que este tablero está orientado a ver cómo va el avance de un proyecto que está prácticamente trabajándose por fases. En cada una de esas fases tiene actividades. Como podrás apreciar, los tableros eh, que se utilizan en este ejemplo son diversos. La herramienta también te da la facilidad de poder crear tableros tanto de control como de comando dependiendo a la necesidad. Sí, ahora te invito para que tú puedas seguir acompañándonos que en estos momentos te voy a mostrar en la herramienta LG. Bien, para poder acceder al software 100% web, primero tienes que tener acceso a la dirección URL o dirección web y también tienes que tener creado un usuario. En este caso ya mi usuario está aquí en el sistema guardado porque son varias veces que me logueo al sistema. Y también tienes que tener tu contraseña, ¿sí? Entonces, ingresamos la contraseña, le damos clic en entrar y esperamos que cargue unos segundos la información que hay dentro del sistema, ¿sí? Seguimos trabajando con el periodo 2016 para ver el ejemplo. Y ahí ya tenemos cargado eh, lo que es el ejemplo de la municipalidad utilizando la metodología del plan operativo anual. Acá tú ves el organigrama que se ha podido este, insertar dentro del software. Puede ser el organigrama de tu empresa, como te indiqué inicialmente. O si eres un consultor, puede ser el organigrama de tus clientes. Cada una de las áreas tiene objetivos definidos. Tú puedes apreciar aquí los colores. Los colores te muestran el estado actual en que se encuentra eh, cada uno de estos objetivos que se han definido para las áreas. Por ejemplo, el alcalde. Aquí eh, en esta unidad de comunicación y prensa tiene dos objetivos. El primer objetivo está en rojo. Veamos por qué está en rojo. Entonces, empecemos a analizar. Colocamos el mouse ahí unos segundos y nos carga eh, todo cada uno de los datos. Por ejemplo, este objetivo se está midiendo de forma mensual, de enero a diciembre. ¿no? Acá vemos cada uno de los meses. Y nos dice que hasta el mes de noviembre prácticamente solamente se ha llenado la información. Por eso es que tiene esa marquita de color gris. Y el mes de diciembre no se han ingresado los datos al indicador. También nos muestra que está en rojo porque no se logró la meta. ¿Sí? Entonces, eh, los colores de, del lado izquierdo te van a mostrar el el estado actual en que se encuentra tu objetivo y el color del lado derecho te va a mostrar el acumulado del objetivo. Si tú quieres entrar a ver modo más detallado del indicador, entonces, a ver aquí se activó el, el gráfico, Tú puedes hacer clic en cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, puedes entrar a ver el registro del objetivo. Puedes ver también su reporte de seguimiento. Si es que estás trabajando reportes de seguimiento de tus objetivos, puedes ver el plan de acción, la GAN, eh, los valores del objetivo, el gráfico del objetivo, el, la matriz de resultados. Y, bueno, el árbol de gráfico y el árbol de impacto en este caso no lo vamos a utilizar porque no estamos trabajando en un modelo de causa y efecto. Sí, entonces, de esta manera tú puedes estar informado Mira, tú puedes estar informado de cómo se encuentra en este caso el estado actual de la municipalidad según tus objetivos que has definido inicialmente para cada una de estas áreas. ¿sí? El segundo paso que te voy a presentar es el dashboard. En el dashboard tú vas a poder ver el modelo que en este caso hemos presentado, hemos cargado en el software. Y vas a poder darte cuenta la diferencia, si es que tú viste el primer video, en este dashboard. O sea, hay cosas más, hay cosas nuevas, hay cosas diversas que el software te permite crear y también te permite analizar. Aquí tenemos el tablero de control de la municipalidad. ¿Sí? Vamos a esperar un momento que cargue. A ver. Vamos a ver primero el tablero de comando del Consejo Municipal. Este ya lo tenía por defecto el anterior, así que veamos primero el tablero de comando del Consejo Municipal. Este tablero, te comento, tiene este, registrado los, el estado de los indicadores, eh, pero de todas las áreas, no solamente de las áreas directas, sino de todo el organigrama de la municipalidad. Entonces, aquí cogimos como muestra solo algunos. Por ejemplo, este tablero de comando quiso ver el estado de un proyecto. Entonces, también colocamos, la herramienta te permite visualizar el estado en el que se encuentra eh, un proyecto en específico. Pueden ser uno o muchos. También puedes trabajar en base a barras. Y mira, acá también te puedes ir ver el comportamiento de acuerdo a la forma como estás midiendo el indicador. Por ejemplo, si lo estás midiendo de forma mensual, pues el comportamiento también te va a dar como resultado de forma mensual. Puedes medirlo de forma anual, trimestral, diaria. Eso va a depender de la forma como tú estés analizando cada uno de tus indicadores. Sí, este es un modelo de dashboard. El siguiente modelo de dashboard que yo te voy a compartir es el tablero de control. Pues esto es un tablero del alcalde municipal. Ahí vamos a esperar unos segundos que cargue la imagen en el software y tú vas a poder también ver de qué manera el software te permite y de, de esta manera también ver ¿no? que no solamente es de forma completa el dashboard, sino también va directamente para una área específica como lo es del alcalde. Mira, acá está cargando los valores del indicador. ¿no? Este es un indicador número de proyectos nuevos formulados, por ejemplo, en qué estado se encuentra, se está midiendo de forma mensual. El número de entrevistas realizadas hacia la comunidad ¿no? es, está en muy buen estado, está superando la meta, nos dice que está en azul. ¿sí? Y aquí tú puedes mirar, incluso mira no solamente ver eh, el color, sino también puedes ver el número de la, de, de la meta. Si la meta fue 5, entonces... Lo que se realizó en el mes de octubre fueron 6. Entonces, superó la meta, pero sin embargo, el valor está también desactualizado. Entonces, ahí te va dando información de cómo está ese indicador. De la misma forma, trabaja con los gráficos. Y este es un tipo de tablero que, que ya está funcionando, que tú lo puedes utilizar para tu toma de decisiones. Y bien, este es el último tablero de control. Esta es otra manera de crear tableros, no solamente crear los tableros de, de forma de gráficos, de forma de barras, de formas circulares o lo que es el, el gráfico de pareto, sino también mira algo muy importante. Si estás trabajando con proyectos, aquí el ejemplo te ha permitido crear un tablero de control para medir el avance del proyecto. Este proyecto tiene tres fases, la fase de mapeo, la fase de estructura y la fase de diseños. Podría tener más fases o podría ser el caso de tu proyecto, ¿no? Que no necesariamente trabaje con fases, sino vaya directamente a trabajar con actividades. Entonces aquí, mira en el ejemplo, hemos colocado cada una de las actividades que pertenecen a esta fase y aquí tú puedes ver el estado, incluso en el que se encuentra cada una de estas actividades. Y de esta manera tú puedes ir llevando el control de cada una de esas actividades, puedes estar informado y tomar acciones que sean preventivas o correctivas si en caso lo necesite el indicador. ¿Sí? Eh, bien. Bien, te presenté entonces el caso de una municipalidad aplicando la metodología del plan operativo anual. Pero podría ser el caso también de que sea eh, el caso de tu empresa o sea, eh, de repente, si tú eres un consultor, el caso de tus clientes. Tú puedes apreciar que la herramienta es muy útil, se puede eh, trabajar de diferentes formas. En el video anterior yo te presenté el caso del Balance Scorecard y en esta oportunidad te presenté la, la metodología del plan operativo anual. Así que espero que haya sido de mucha utilidad para ti esta información. Te invito también para que nos puedas seguir en el canal del Club Tablero de Comando. Si tienes alguna duda alguna consulta o quieres que simulemos algún caso que te interesaría ver en la herramienta, pues escríbenos. Allí tienes nuestro correo electrónico, también tienes la página del Club Tablero de Comando y nuestro Skype. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao. Amigos. Complementando la exposición de la ingeniera Judith Paredes Saavedra, habla el profesor Mario Héctor Bogel. En este momento quiero comentarte que a partir de este software tú vas a poder acceder a un demo gratis en tu celular para que pruebes la funcionalidad del software. Ahí me estás viendo en foto un sábado por la tarde y yo observando el estado de los indicadores del club tablero de comando. Yo también tengo indicadores rojos, ¿no? Bueno, ahí estás viéndolo. Este software que la ingeniera te ha presentado es un software 100% web, es muy útil para el POA, para el Plan Operativo Anual, como la ingeniera presentó el caso de la municipalidad, podría ser el caso de una universidad, podría ser el caso de cualquier organización pública que quiera unir a todas las sedes que tiene en un país para tener en tiempo real el indicador de todas ellas y también es útil para el Balance Scorecard. Aquellas organizaciones que no trabajan con Balance Scorecard con el tiempo lo pueden ir incorporando porque el software permite ambas funcionalidades. El software te va a permitir trabajar con el plano operativo anual, tal como ya lo mostró la ingeniera, como también incorporar el Balance Scorecard. Ahí tienes un ejemplo del mapa estratégico solamente al hacer clic en uno de los objetivos el que tú quieras se va a desplegar un gráfico que te va a mostrar el estado en el que se encuentra cada uno de los indicadores en este mapa estratégico tú ves que cada objetivo tiene dos indicadores uno muestra el estado actual el otro muestra el estado acumulado que lleva ese indicador concretamente para el POA, Plano Operativo Anual de una municipalidad, el alcalde, si quiere dejar una huella positiva de su paso por la municipalidad, necesita información mientras los hechos ocurren, no después de que han ocurrido. Y para eso hace falta información en tiempo real. Lo mismo ocurre con el Balance Scorecard. Este software que hoy te hemos presentado Espero que sea de tu agrado. Te voy a pedir un favor que dejes un comentario al terminar el video abajo del video o un like si te gustó el video y también al finalizar el video suscríbete al canal porque estamos por subir tres nuevos videos así te los podemos enviar con mucho gusto. Ahora, hay una funcionalidad que me interesa compartir contigo. Esta funcionalidad es la geo referenciación. Viste, es el caso de los Google Maps, ¿no es cierto? A eso me refiero. Bueno, tú puedes insertar en este software cualquier mapa, cualquier gráfico y asignarle colores. Por ejemplo, este es el caso de una universidad en el Perú y fíjate que en cuatro ciudades del Perú tiene sus sedes y estamos viendo en color el estado en que se encuentra cada una de las sedes de esta universidad. Esto sirve para que puedas identificar tus clientes, que puedas identificar los resultados de tus vendedores, de tus directores, de tus gerentes. O sea, gerenciamiento visual. Con colores tú ves resultados de tu organización. Estamos entonces a tu disposición. Si tú eres consultor y si te interesa una alianza estratégica, para trabajar conmigo, cuando tú solicites un demo gratis para tu celular, ahí está la dirección para pedírmelo, bit.ly barra bsc cons de consultor. Te enviaré la información. Para el demo, envía la información. La ingeniera Judith Paredes Saavedra te va a, a, a, a ayudar para que puedas realizar toda la instalación de este software. Muchas gracias.